Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy vamos a ver un vídeo que no es muy habitual en el canal, pero también se trata de ganar dinero. Os voy a mostrar una forma de ganar dinero navegando. Atentos, es para criptomonedas. No vamos a ir directamente a los dólares, sino que haremos una parada intermedia ganando criptomonedas. La verdad está muy bien esto que os voy a decir porque está funcionando genial y no es difícil crearte la wallet y pasar tu dinero de token a dólares puros y duros. Lo vamos a ver en otro video, no en este. En este únicamente te voy a decir cómo puedes ganar dinero navegando.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 Créatela ahora mismo y pon este video en, en la lista de cómo ganar dinero. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes ganar dinero navegando en Internet, pero atento con Criptomoneda. Antes de empezar a decirte cómo hacerlo, te voy a dar unos datos que te van a parecer súper buenos, igual que me lo están pareciendo a mí. Vamos a ver... Este navegador que se llama PreSearch Y te voy a dar una panorámica de cómo está actuando ahora mismo Esto es CoinMarketCap CoinMarketCap es una plataforma como Que se dedica a poner lo que vale un token Comparado con un dólar, con un bitcoin, con ethereum, con lo que quieras Y en este caso te voy a mostrar el valor de la moneda Pre Se llama PRE Y es el token del navegador Presearch. Este token está yendo a una velocidad agigantada. Por eso te lo voy a mostrar ahora mismo. Mira, este es Presearch. Ahora mismo, cada pre, es decir, cada moneda o cada token, casi 50 centavos de dólar. Vale 0.4755. Casi 50 centavos de dólar. Si tú estás en el mundo cripto, Habrás seguido esto desde el inicio y habrás visto el crecimiento escandaloso que está teniendo esta moneda. Mira, te voy a poner la estadística, la gráfica. Mira, esta es la gráfica de cómo va subiendo. Mira cómo va, mira qué velocidad, qué cosa tan bonita. Te la voy a poner a un año, ¿ves? Un año vista. Para que veas que no es mentira. Fíjate cómo va creciendo. Empezó con un precio de nada de 0,01. Es decir, apenas un centavo de dólar. Un centavo de dólar. Y mira cómo ha ido creciendo. 1,3. Aquí aumentó a 0,08. Todavía no llegaba al centavo. Aquí ya llegó al centavito. Es un centavito. Tuvo un bajón por aquí. Pero bueno, eso no importa. Y mira cómo desde septiembre ha subido de una manera alarmante. Mira, ¿ves? Ha subido un montón. Le vamos a poner a tres meses. Mira, los últimos tres meses ha crecido brutalmente, pero brutalmente, una pasada. Quiere decir que la moneda se está solidificando, se está poniendo sólida en el mercado y conviene tener tokens de esta moneda para cambiarlos en un futuro. Si tú ahora mismo tuvieras 100 moneditas de estas, me voy a ir a mi convertidor, este es el convertidor, es un, un exchange normal. Si yo tengo una moneda pre, yo la puedo cambiar por 40 centavos de dólar. Si yo tuviera 100 monedas, yo tendría ahora mismo 45 dólares. 45 dólares. Esta moneda tú la puedes ganar gratis. La puedes ganar simplemente navegando. Si tú te suscribes al navegador pre, pre-search, ahora te lo voy a mostrar, te van a dar gratis una décima parte de moneda. Por búsqueda. Si tú haces 10 búsquedas, te ganas una moneda. Un pre nosotros hacemos muchas búsquedas a lo largo del día y podemos ganar mucho dinero. Te voy a mostrar el navegador. Yo ya estoy suscrita. Es este. Este es PreSearch. Mira, PreSearch. El home, el about del ecosistema, bla, bla, bla, bla, bla. Puedes comprar moneditas PreSearch. Si tú no quieres perder tiempo navegando, bueno, pues puedes comprarlas y tenerlas ahí holding, lo que se llama hold o holdear, que es retenerlas sin venderlas. Tienes ahí retenidas durante un mes, dos meses. O incluso unos días, si tú quieres unos días solo y las vendes. Si yo compro moneditas pre hoy que están a 47 centavos y resulta que pasado mañana ya están a 50 y las vendo, pues esa diferencia entre el 47 y el 50 es lo que yo gano. Menos impuestos y menos el gas, es decir, las trans el coste por transacción que me pueda suponer. Pero bueno, ese es otro tema. Presearch. Es un buscador, ves, un search engine descentralizado. Lo puedes probar. Puedes correr un nodo, pero también ese es otro tema. O también puedes anunciarte. Esto es súper bueno. No tienen restricciones para los afiliados. No tienen restricciones para el CPA. Pero insisto, ese es otro tema. Hoy únicamente vamos a ver cómo puedes ganar dinero simplemente navegando. Tú te vas aquí a PreSearch. Y aquí en el Home, ¿ves donde dice Home, Presearch? Le das a Try, Try Presearch, le damos clic. Y este es el navegador. Yo ya estoy, como ves, ahora mismo tengo 50 pres, 50 partes de moneda. Cuando llegue al 1, pues será una moneda. Y por cada búsqueda que yo haga, me voy a ganar punto .10 pre. Por ejemplo, si yo ahora busco eh, Bitcoin, Bitcoin. Y aquí me aparece, este es el navegador, fíjate la interfaz que me pone, no es mala, es sencilla, sin ningún problema, y yo puedo elegir dónde quiero buscar, en YouTube, Google, DocTac, en Etherscan, bla, bla, bla, bla, bla. Pero yo no le voy a dar clic a ninguno de esos, más adelante te voy a explicar por qué. No le doy ni clic a ninguno, y me voy abajo, y aquí sí que voy a dar clic a cualquiera, al que yo quiera. Eh, por ejemplo esta, Bitcoin bitcoin.org, le voy a dar clic, ya está, eso es todo, puedo seguir navegando o no, es un navegador mini vulgar, vale, me voy a regresar a mi pre-search y mira cómo ya me marca 0.6, 60, porque acabo de hacer una búsqueda y así mientras más búsquedas haga, más pres voy a ganar, de modo que yo puedo ganar varios pres a lo largo del día, Darte de alta es muy sencillito en presearch.io. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces correspondientes. Le damos al try y en try aquí nos va a pedir login. A mí no me pide login porque estoy logueada, pero tú vas a poder darte un login. Y te das de alta. Te va a pedir correo y nombre. Se acabó. No te va a pedir nada más. Y empiezas a navegar y empiezas a ganar tus pres. Muy sencillo. ¿Qué tiene además de interesante este navegador, aparte de que es un navegador, sin más, no te va a hacer nada. ¿eh? Simplemente navegas y te ganas tus press. Que ya has visto que ahora mismo tienen un muy buen nivel de precio y un crecimiento. ¿Ves? Mira el crecimiento. El crecimiento está fabuloso. Esto es de los últimos seis meses. Mira cómo va. Súper bueno. Súper bien. Durante el último mes, mira. Todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba. La última semana... ¿Ves? Evidentemente tiene caídas, caídas pequeñas, pero todas las monedas tienen caídas. Así que no te asustes. Y si tú navegas gratis, pues no vas a, a gastar nada y sin embargo sí que puedes ganarte unos dinerillos extras. ¿Cómo te puedes ganar dinerito? Además de la navegación, que es muy bonita, mira la interfaz es muy bonita, un programa de referidos. Si tú refieres a alguien, tú ganas 25 pres es decir 25 moneditas, si yo refiero a, a cuatro personas ya tengo las 100 monedas porque son 25 por cada una y ya tendría 45 dólares, pero atento, atento, porque esto no es tan fácil como parece Presearch tiene el programa de referidos muy, muy cualificado te lo voy a mostrar aquí. Yo ya tengo mi link de referido. Y dice que yo puedo ser elegida para ganar 25 tokens por cada referido. Siempre y cuando, atento aquí, siempre y cuando cada referido haya ganado al menos 50 monedas con las búsquedas que haya hecho. Y además que esté activo durante, durante 30 días en la plataforma. Esto no es difícil. Si tú te juntas, por ejemplo, con toda tu familia y cada uno de ellos se da de alta y están durante un mes en la plataforma y hacen búsquedas diario en la plataforma, pues al final tú vas a tener los 25 tokens de cada uno de ellos porque tú monitorizas. Y si no, no pasa nada. Hay muchos grupos en los cuales tú puedes compartir tu enlace de referido y ganar hasta 25 monedas siempre y cuando la gente Gane 50 tokens buscando. 50 tokens. ¿Difícil? No es. No es difícil porque ya has visto que... Mira, aquí me pone 50 porque no he refrescado la página. Pero ahora que me refresque, le voy a dar un refresh. 60. Ya me ha puesto los 60. 10 centavos de moneda o 10 partes de moneda cada que haces una búsqueda. Hay limitaciones. Y las limitaciones son que solo puedes ganarte 8 monedas diarias. Hasta 8 monedas al día, no te deja ganar más de 8 monedas diarias. Así que no, puede, no debes ponerte a buscar a lo loco porque no tiene sentido. Hay un tope, cuando llegas al tope da igual las búsquedas que hagas porque ya no te va a dar más. Entonces hasta 8 monedas, fíjate aquí, son más o menos 80 búsquedas y ya no vas a poder hacer más. Entonces bueno, pues tú hagas estas búsquedas, que no son muchas, 80 la verdad son muy pocas. Y se ganan rápidamente estos tokens. Si son 8 monedas, en un mes ya las tienes. 8x3, 24. Las tienes bastante antes. En menos de 10 días, tú ya puedes tener las 50 monedas. Y te toca esperar a estar activo 30 días para empezar a ganar tus 25 tokens por referido. La verdad está muy bien. Aparte de que tú puedes ganar dinero navegando, ganarte tus moneditas navegando. También puedes, tienes el programa de referidos. Y como te he comentado antes. Ahora mismo esta moneda está subiendo como la espuma. Si, si tú llegas a juntar, por ejemplo, mil monedas, son 450 dólares. Que está genial. ¿Qué otra cosa es importante cuando vayas a trabajar con el navegador? Mínimo, mínimo, para que tú puedas cobrar, es tener tokens. Mira, aquí están tus tokens. Rewards account. Mil monedas. Para que tú puedas hacer el cambio, tienes que ser mil monedas. Estas son las que yo he conseguido. Y mil monedas para que tú puedas cambiarlas, pues es un dineral. Mil monedas. Lo mínimo que te deja para cambiar sería el equivalente a 450 dólares. Lo cual está bastante bien. Porque si tú logras las mil monedas en un mes, pues. Al mes ya puedes ganarte 500 dólares, lo cual está bastante, bastante bien. No es difícil, créeme que no es difícil. Tienen una extensión para que tú puedas tener la extensión, tu extensión tanto en Chrome como en Firefox. De esta manera será más rápido que generes las monedas. Es sólida, no es scam, no es fake. Va bastante bien, la gente está ganando ya dinero con esta, con este navegador. Así que si se te pone muy difícil el generar dinero de otra manera, pues te invito a que te des de alta en PreSearch. Que lo uses, usa PreSearch. No es difícil. Tienen muchos tutoriales de uso. Esta es la, la, la página principal. Y tú aquí puedes buscar por cualquiera de estos buscadores. Si yo, por ejemplo, le doy a clic aquí a YouTube. Fíjate, le he dado clic a YouTube. Pero puedo darle clic a Google, DuckDuck, Etherscan, CoinGecko, CoinMarket, Twitter. Todos. Este es para todos. Le doy clic a todos. Pero bueno, vamos a ir por parte. Aquí. Y yo aquí le pongo, por ejemplo, ganar dinero online. Me va a buscar solo en YouTube. ¿Ves? Solo en YouTube. Ahí está. Y todo lo que sea ganar dinero online. Me voy a ir para atrás. Y fíjate aquí, este 60 lo voy a refrescar porque he hecho una búsqueda. Y quiero que veas esto. Cuando tú buscas en YouTube, en Google, en DuckDuck o cualquiera de los externos, no te va a dar las 10 partes de pre. Tienes que darle aquí y aquí le ponemos también ganar, ganar dinero online. ¿Ves? Y también te va a poner una serie de cosas. Esto no lo elijas. Si tú le das clic a cualquiera de estos, te va a dar los resultados, pero no te va a dar las monedas. Entonces, elige los resultados que te dé aquí. Ves que también están los vídeos. Pero desde aquí sí puedes. Si le doy clic aquí, ya me va aquí. Me voy a ir nuevamente a mi search Aquí, 60. Voy a refrescar. Y ya tengo 70. Lo ves, no es difícil, es sencillo, pero atento con estas cositas que te he dicho. Cuando vayas a la búsqueda, aquí tienes que tener en Presearch Engine. Si eliges cualquier otro, no te va a dar las monedas, tiene que ser en Presearch Engine. Luego, dentro del Presearch, sí que ya, como ya has visto antes, sí que te va a dejar elegir el resultado que tú quieras, pero tienes que buscarlo desde Presearch. ¿Cómo hacer un.? wallet con ether scan por ejemplo y yo podría irme directamente a telescan y me lo dirían pero entonces yo no gano nada entonces le voy a dar aquí directamente con esta p y nuevamente me dice quieres buscar por alguno de estos y si yo le doy a alguno de estos ya no gano nada si le doy a cualquiera de los resultados que me pone aquí da igual si le doy a imágenes a videos o a news da igual pero tiene que ser dentro de su buscador. Le voy a poner todos. Y voy a entrar a cualquiera. Por ejemplo. Esta. Tutorial paso a paso para depositar y enviar dinero. Bla, bla, bla. Esta ahora ya no estará vigente porque es el 2017. Pero oye. Ahí está mi búsqueda. Ahí está que yo lo he encontrado. Y me voy nuevamente a mi Presearch. 70. Voy a refrescar. 80. Como ves, no es difícil. Es sencillo. No busques por buscar. Porque se dan cuenta del patrón crean un patrón de búsquedas, así que no busques por buscar, busca cuando tengas que buscar, acuérdate que hay un límite diario y pasado ese límite ya no te va a dejar avanzar. Mil monedas mínimo para hacer el cambio a dólares, tienes el programa de referidos generoso, es generoso el programa de referidos, siempre y cuando tus referidos cumplan la condición de ganar 50 monedas ellos solitos, y estar activos en la plataforma al menos 30 días después de su registro original o su registro inicial. Pero son 25 monedas, es un dinero, porque esta moneda está subiendo mucho y conviene realmente estar aquí, subirse a este carro, porque conviene. ¿Cuánto va a estar vigente? Pues no lo sé, pero probablemente hasta lo que falta de año, porque están metiendo mucho dinero en marketing. Entonces probablemente hasta lo que queda de año... Va a ser muy interesante tener estas moneditas y tú no gastas nada, simplemente ganas. No sé en qué países está vigente del todo. Eso tendrías que mirarlo tú. Yo no he visto en qué, en qué países está vigente, pero tendrías que verlo. En la comunidad probablemente tienen su comunidad en Telegram, Twitter, Reddit, Exchange y Wallets. Tienen el soporte, ¿ves? Ahí está, eh, para las cuentas y las búsquedas, para los anunciantes y para comprar los tokens. Además de los nodos. Pero esos son, insisto, otro tipo de videos, ¿vale? Aquí tú ya puedes ver cosas. Pues es todo lo que te quería mostrar hoy. Este navegador Presearch que te va a pagar tokens simplemente por navegar. Nada más por navegar, tú ya puedes empezar a ganar tokens. Y los tokens de Presearch se cotizan genial. Se cotizan súper bien. Como puedes verlo, se cotizan muy, muy bien. Lo voy a poner a seis meses porque es más interesante ponerla a seis meses como se va cotizando y tú ya puedes empezar a ganar y aunque baje un poco aunque baje aquí es dinero que tú no tenías y que ahora tienes tú no vas a gastar nada solo vas a ganar ¿vale? el requisito para que puedas ganar bien es mil monedas si no tienes mil monedas no puedes hacer el cambio a dólares bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado este video de cómo puedes ganar dinero navegando atentos con criptomoneda que te haya sido útil, que lo pongas en práctica. Nuevamente te recuerdo que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces. Es muy sencillo, has visto que no tiene ninguna dificultad. Es realmente fácil y todo lo que ganes es ganancia. No tienes que invertir nada, porque buscar las búsquedas ya las haces. Así que simplemente hazlas en este navegador y podrás generar un ingreso adicional sin despeinarte apenas. Aquí abajo los enlaces, suscríbete. Y comparte este video. Mientras más usuarios sean de Presearch, la moneda será más fuerte y subirá más de precio. Y tú ganarás más dinero. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video, que te haya sido útil. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para verlo. Y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!